Ush, todo mal, malísimo. ¿Qué? Okay. Mm -mm. Este medio bueno, no, por ahí, no, bravo, ahí más o menos, no, uy, mira esa. Nah. ¿Es ahí, ay no, cristal. Uff, ¡Qué gracias! A ver, a ver, un momento. Yo siento como un sin sabor. Cuando se monta un nuevo gobierno, celebramos, aplaudimos y esto lo hacemos con cada mandatario, pero ¿qué ha pasado con la comunidad sorda en Colombia? Dormidos, manicruzados, relajados, esperando que hagan algo por ellos. Pero si vemos el movimiento de mujeres, saben de derechos, están empoderadas y han crecido a razón de su incidencia. Igual pasa con las comunidades indígenas y también con la comunidad afro, han progresado por incidir, igual que la comunidad LGTBIQ. Alrededor hay muchos logros, pero ¿y la comunidad sorda qué? En la misma pasividad, Toda una pérdida de tiempo uh -huh. Sí, nosotros como comunidad sorda Hemos incidido en muchos cuatrenios de gobiernos Pero no nos prestan atención, nos ignoran Y estas acciones se vuelven tan repetitivas Que ah, ya estamos cansados Tienes razón, eh. es verdad Pero miren, no podemos desistir de las acciones de incidencia la comunidad sorda, junto con las asociaciones, deben seguir en esta lucha para captar la atención del gobierno y que nos conozcan, sin importar que la administración cambie cada cuatro años. Uh -huh. Esto hace sí. parte de la formación, de las luchas. Es cierto, vemos en redes sociales un sinnúmero de quejas de todo tipo que no tienen mucho efecto. Así que tú, tú, tú, yo, todos... Debemos ser equipo y hacer el mismo ejercicio cada cuatro años con el nuevo gobierno. Incidir unidos. Tenemos que seguir con eso. Uh -huh, así es. es. ¿Sí? sí, sí, claro.